Debemos aceptar la voluntad de Dios en la hora de la muerte. ¿Qué otra cosa es este mundo sino una cárcel en donde estamos encerrados para padecer, y en peligro de perder a Dios a cada momento? Esto hacía exclamar al rey David: Saca mi alma, Señor, de la custodia de mi cuerpo. Salmos 141, 8. Este mismo temor hacía suspirar por la muerte a Santa Teresa, la cual cada vez que oía el reloj, se consolaba con el pensamiento que había pasado ya una hora de su vida una hora de peligro de perder a Dios. Decía el Padre Maestro Ávila que cualquier persona que se encuentre en medianas disposiciones, debe desear la muerte, por razón del peligro en que se vive de perder la gracia divina. ¿Qué cosa más dulce y más apetecible que asegurarnos, por medio de una buena muerte, no poder ya perder jamás la gracia de nuestro Dios? Extracto de la conformidad con la voluntad de Dios, por San Alfonso María de Ligorio.